cómo se puede publicar en grupos de una manera fácil en Linkedin mi nombre es Juanjo Amengual llevo en marketing desde el 88 y os cuento un pequeño tip para poder publicar en grupos en Linkedin como sabéis Linkedin es la red social B2B Apúntate y suscríbete en este canal en plandeenfoque.es y seguirás noticias sobre cómo vender a través de marketing y por supuesto a través del marketing digital. Vamos a ver cómo funciona la plataforma de Linkedin y en breve eh, te cuento por qué no funciona el compartir en grupos desde el feed mismo de Linkedin. Vamos allá, a ver Linkedin. En primer lugar, lo que tienes que saber es que en LinkedIn lo que vas a ver en estos momentos es la pantalla de una página web, que es desde que de donde yo voy a publicar, es eh, mi, mi blog, concretamente marketingproductivo.es y lo que hacemos habitualmente, yo ya he escogido una noticia, que es esta, cómo hacer crecer la lista de email, lo que hacemos habitualmente para publicar en LinkedIn es coger la URL desde la barra de navegación que veis arriba y copiarla. Vamos a hacer control-c... Vamos a copiar, nos vamos al perfil de LinkedIn, que es el mío concretamente, y vamos a compartir el artículo. Control-pegar y aquí tenemos el artículo. Os aconsejo poner algún hashtag porque ahora funcionan bastante bien el tema de hashtags en LinkedIn. Por ejemplo, vamos a poner email y marketing, que son los dos temas por los cuales estoy hablando en estos momentos, email y marketing. Bien, dicho esto, si ahora yo comparto esto, publicar, lo estoy compartiendo en mi feed lo estoy compartiendo en mi muro pero no puedo desde aquí no puedo en ningún momento compartirlo en ninguno de los grupos en los que estoy publicamos y punto ahí queda eso cómo hacerlo de qué manera rápida hacer para que se pueda publicar en todos los grupos hasta 50 podemos publicar vamos a verlo desde otro punto de vista nos vamos de nuevo a nuestra web, a nuestro blog, lo que tengáis que querráis publicar, os aconsejo publicar noticias de interés, contenido relevante para vuestros clientes y yo supongo que previamente os habéis conectado hasta 50 grupos que os permite LinkedIn para eh, poder eh, conectar y poder publicar estas noticias y que os vean y seáis relevantes. Bueno, pues en esta misma noticia me voy a donde pone compartir, comparte marketing, aquí compartir, y veis el icono de LinkedIn, sí. se supone que vuestra web tiene que tener el compartir en redes sociales y que tenéis que poner el de LinkedIn, si no, mal vamos. Pues entonces, a partir desde la web, si yo pongo compartir LinkedIn, saldrá una pantalla, la vais a ver ahora. Ahí. Está. Ahora vais a ver la pantalla en concreto que sale cuando pulso el botón, de LinkedIn. Esta es la pantalla, como podéis ver, la voy a hacer grande, donde está un poco inestable, como veis, donde podéis ver el titular que ya ha cogido de la web cómo hacer crecer la lista de mail según los expertos. Bastante inestable esta pantalla, como veis, me baila mucho, pero vamos a ver si consigo dominarla. ¿eh? Vamos a ver, quieto, parado. Ahí estás, ya te veo la tenemos ahí en pantalla. Como veis, en esta pantalla lo que podéis ver es simplemente cómo es esta pantalla, o sea, eh, sale la noticia aquí y comparten actualización, compartir con público, podéis compartir en la parte derecha lo que es eh, eh, Twitter y vamos a poner la casilla de publicar en grupos. Con la casilla de publicar en grupos, aquí, ya os da la posibilidad, donde pone grupos, es obligatorio poner pues empezar a poner alguna casilla que empiece un grupo, por ejemplo, con la letra I. Aquí tengo tres, investigación social y de mercados. Vamos a poner esta y vamos a poner Inbound también, por ejemplo. Inbound marketing en español, son dos grupos en los cuales yo estoy. Aquí podría poner hasta 50. Título, bueno, pues el título es, como yo ya tengo más o menos estudiado el título de esa noticia, pues pongo cómo hacer crecer la lista de email. Pongo el título, es importante, no se pone solo, y atención, botón azul, compartir, y voilà, ya está compartido. O sea que ya podemos decir que está esta noticia en los grupos. Como veis, es una manera bastante fácil que hasta ahora no era posible, puesto que si lo hacías desde el muro, solamente compartías en tu propio feed. Espero que esta noticia te haya servido y que en próximas noticias te suscribas en este canal, plandeenfoque.es. Mi nombre es Juanjo Amengual y te voy a ir dando paso a paso otros trucos, no solo de LinkedIn, sino también de marketing. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!